no está cumpliendo, eso hay que ponerlo en evidencia. Entonces, la actividad continuada es una de las garantías que establece la normativa.